nos vamos a un concierto de Bring Me The Horizon, así que mi novia quería ir con algunos pendientes a juego y se los he diseñado en Blender, aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. Los he mandado a imprimir y este es el resultado.